Incluso en el Ministerio de Cristo Libera, mi hermano, eh, eh, en la parte, es que se ve. En la parte física se ve, acá actualmente se ve, los líderes. Se fue el líder, se fue el líder y aparece peor, aparece el ser líder, abrió otra iglesia. ¿Qué líder es ese? Dios mío. Ahora bien, en, en el Ministerio de Cristo Libera también vemos, y esto es por los maestros todos ahí, le decimos a usted, a los maestros, mi hermano, maestro, usted, si usted se va, a, no deje... Porque usted, como maestro, es un líder de la iglesia. Usted está como maestro ahí, mi hermano. Claro, que eso online, porque es muy difícil. Porque si pasa físicamente, ahora online virtual, que no uno no ve la gente, la cara, no sabe muchas cosas, de la gente. Dios mío. Pero siempre le decimos a la gente, hermano, si usted es maestro de, de un salón de clases, hermano, si usted se va a ir, por eso que yo me digo, hermano, sálgase bien. No deje, usted ya desapareció, bloqueó todo el mundo y se fue de, de, de maestro y dejó a otros alumnos y uno, ni el, ni el, ni su jefe, el director que estaba ahí, sabe desde de, el salón de clase sin, sin líder se fue. Es que es un problema, problema que hay y todos hemos rendido cuenta de Jesucristo. Lo digo a la gente, todos los maestros, digo hermano, ese es su púlpito, lo que está en sus 10 alumnos que están ahí, esa es su iglesia, por decir algo, su iglesia, cuide a esa gente ahí. Eh, dele, dele la palabra que se gradúe en todo. O sea, ese, cuídelo, cuídelo, pero no, no, no, no, no, no, no lo eh, necesitamos compromiso con esa gente. No, no quiero. Por eso en este ministerio vamos a hacer vamos a ser muchos correctivos. Este ministerio, este mensaje es para ser correctivo, porque este mensaje no es para que me entre por acá y salga por acá. No, señor. Aquí es diciendo y haciendo. Va a haber, va a haber muchos cambios en este ministerio para bien, para bien. De, del cuerpo de Cristo Para bien del ministerio Para bien de la visión Y para bien de las personas Porque hay personas que están haciendo, haciendo las cosas todas mal Y de pronto no se han dado cuenta Y vamos a decir vamos. Por eso Este mensaje va a ser obligado Va a colocarlo entre las clases de guerra espiritual para que la gente, la, la, Porque ahí tenemos que, tenemos que estar Y más ahora que Cristo ya viene a buscarnos Rato de la iglesia viene ya Tenemos que irnos ya Y, y tenemos que estar bien ante, ante él a, a, Bien ante el rato Porque no Podría ser demasiado tarde.